Chico, Chico ¿Se le perdió la mamá? Sí, ¿se le perdió la mamá? Se sí. haremos la cabeza amarilla Chico, Daniel, toda la callada ¿Sí? ¿Sí? ah, Llegó muy tarde, papi ¿No? George! ¡Vamos George! ¡Vamos espera, espera, George! ¡Vamos George! ¡Vamos go, go! George! ¡Vamos George! ¡Vamos George! el George! ¡Vamos George! ¡Vamos George! ¡Vamos George! ¡Vamos George! ¡Vamos George! ¡Vamos George! ¿Cómo George! ¡Vamos George! ¡Vamos George! ¡Vamos George! George! No debería variar mucho, ¿verdad? No, pero se nos ha complicado el día porque ha entrado López delante y no debería haber Entonces, no sé, hay que coger la responsabilidad de la carrera y asumir las consecuencias. ¿Sí? Oh, oh, uh, de at this point I don't care anymore, so I mean, we continue riding with two, you take it easy, Nate, you take it more easy, and then we will see what happens. Ah, oh. uh, just the radio. I think... What did you want, Alex? down. I think there's, if we go hard, we think fucked. Yeah. It yeah. That's what exactly the valuation I did. So if we keep him there with two minutes, he has to ride fast all the time right. to keep to have the bonus, and he's going to lose a lot of energy for tomorrow. Yeah, yeah. Sure. Take two gels and we go.